Yeah. Gracias amado Quiero saludar de manera especial a todo el equipo de, de producción y técnico de este programa mm. A Cordero en la producción A Israel Puente en la coordinación general de este programa A José Hidalgo en el control master A José Blanco, Rafaelito en el sonido A Eric Gutiérrez en la cámara 1. A Junior Burgos en la Cámara 2. A nuestro hermano, ¿verdad? Víctor Paredes, mejor conocido como Blacky, en la Cámara 3. A Edwin Gómez, allá en el área de Tramoya. A los muchachos de la página que hacen un excelente programa. Eh, que Trabajo cortando, ¿verdad? Haciendo los cortes de este programa. Eh, dirigidos por magistralmente por Génesis Ariel Mente. Eh, Mende, la, la Mente Maestra... De las redes sociales de esta empresa, eh, Genesis y Ariel Méndez, a Santiago Payano, eh, a nuestro amigo Michael, que está cortando los, los programas excelente saludar de manera especial, ¿cómo? Sí, Titánico también, saludar a Villa Villalona ahí, saludar a la bella Carolina en estrella, al maestro amado José Rosa, la voz de la experiencia. Muchas gracias. Decir... De manera especial al caballero elegante siempre, Francis Rodríguez, impecable, una Estrella. Impecable. Que, impecable siempre. Saludos para él. Eh, sí, sí, saludo para todos. Así. Ah, Ahí está. Ah, sí. Miren, a propósito del de caso, hay que, hay que hablar de lo que la gente quiere escuchar. Del caso Antipulpo. Eh, interesante, eh, esto que se está.. Eh, tratando los medios de comunicación. Y a propósito de la señora que acaba de llamar, a la señora de la caverna. Oye, oye, oye lo que dice John Garrido. Una fiel televidente. La oye lo que sí. dice John Garrido. Audiencia caso, operación antipulpo, fue cualquier cosa, menos una audiencia. Sí, miren. <risa> yo tengo en mis manos, para la señora sí, bueno, de la caverna, yo, yo, porque hay que tratar de, en los medios de comunicación, medio que orientara y orientarnos, ¿verdad? Porque nosotros aprendemos, y ustedes aprenden con eso de ustedes y ustedes de nosotros. El, en nuestra mano está el, la norma procesal penal de la República Dominicana, que se supone en un país, ¿verdad?, de, democrático, de derecho, debería aplicarse a cabalidad. Y dice aquí que dentro de las medidas de coerción, está, vamos a ver, dice ahí, hay muchísimas, un siete, ¿m? la presentación de una garantía económica suficiente la prohibición de salir sin autorización del país, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia, la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o autoridad competente, la colocación de, de, de localizadores electrónicos, eso aquí no se usa, el arresto domiciliario. Y por último, de manera excesiva, extraordinaria, cuando ya no se puede hacer otra cosa, la prisión preventiva. Déjame aclararte algo. Los grilletes se están usando aquí. Lo que pasa sí, es que, que sale pasa. muy caro. No, que no hay quien lo aguante. Esto es preferible mejor dar precio y no pagar. Miren, 4 mil dólares mensuales, creo que son. ¿Cuándo procede, qué el ¿Cuándo procede a imponer medida de coerción, ¿verdad?, a un eh, investigado. Dice aquí el artículo 227. Procede a aplicar medidas de coerción cuando existen elementos de prueba suficientes para sostener razonablemente que el imputado es con probabilidad. Autor o cómplice de una infracción. ¿Han visto ustedes esa posibilidad en los que están vinculados? Claro que sí, aplica. Segundo, que, este, eh, que existe peligro de fuga basado en una presunción razonable. ¿Ustedes pueden observar eso? Evidentemente que no. La infracción que se le atribuye esté reprimida con una eh, pena privativa de libertad. Y miren aquí lo que dice la, la norma procesal penal con relación al peligro de fuga. Dice, para decidir acerca del peligro de fuga, el juez toma en cuenta el arraigo en el país, la imposibilidad de identificación del imputado, la gravedad del hecho que se le imputa, la importancia del daño que debe ser resarcido, el comportamiento del imputado cómo se ha comportado el imputado. Estaba corriendo, lo agarraron en la frontera, lo agarraron tomando una yola, eh, lo agarraron en, en, en, el, en el aeropuerto. Y por eso, no voy a, a abundar mucho de eso para no agotar mi tiempo, es que nosotros tenemos que comenzar desde los medios de comunicación a romper con esa cultura cavernícola, atrasada, desfasada del derecho penal. Eh, eh, caramba, de, de, de, del tipo con el, con, con el garrote porque la gente lo que quiere es show, la gente lo que quiere es gente presa tanto así que hay un hashtag que incluso me, me dice una amiga comunicadora que lo comparte así y yo debo recomendarle que no porque la palabra lo queremos preso es una imposición porque es que tú lo quieres pero el hecho de que tú lo quieras no tiene que ser así no tiene que ser así. Y por tanto, si ustedes ven que hoy ponen en libertad bajo otra garantía, bajo una garantía económica, una medida de coerción que no sea la privativa de libertad, como es por ejemplo la prisión preventiva, la prisión domiciliaria, no se sienta mal porque el proceso igual sigue. En Estados Unidos, George Floyd, sí. eh, sí. eh, eh, el policía que mató a George Floyd, está suelto y te ven una bulla en Estados Unidos. No, porque es un país que va desarrollado. O sea, Nosotros no, estamos en la caverna todavía. Y eso hay que tratar de que la gente lo entienda poquito a poquito. ¿Quién me va a entender a mí perfectamente? Una maestra de cercado que duró tres meses presa por una acusación que le hicieron y que todavía hay que ver si es verdad que ella, ella es culpable. Pero, Oye, pero mientras tanto duró tres meses presa. El caso de Giselle, en el caso de Giselle, la chica que apareció muerta en, creo que en los bracitos era, fue. Uh -huh. eh, eh, para la joya, por ejemplo. Exacto, que metieron presa a una señora. Y esa muchacha duró casi un año preso y al final dijeron: No obedecen para su casa, que aquí no hay nada en contra su Óigame. ¿Te entienden? Entonces, hay que tener el cuenta, Estado señor, ahí eso se hace no responsable. Se lo, ese tiempo no se lo resarce nadie. Eso a esa show, agresa. eso show lo vamos a ver constantemente. Pues señores, aquí ustedes ya se olvidaron de Siquio preso. Siquio preso, eh, caso plan renove. ¿Y dónde está Siquio? Suelto. Y, si, y, y, y, y, y, y absuelto. Hoy es alcalde. Pero, pero se determinó que él no tenía sí, ningún... Precisamente, ah, bueno. ¿dónde se determina eso, Francis? Es una medida de corrupción. No, se, se determina en un juicio de fondo. Si sí, hay, ¿verdad? Pero, aquí la gente se olvida de cómo se llama el que es senador ahora eh, de la cuestión esa de los choferes de Conatra. ¿Cómo se llama? No, no, no. no este, Antonio, Marte. Antonio Marte. Antonio Marte. Preso también por el un caso Plan Renove ¿Y hoy qué es? Senador. Pero estaba preso. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con eso independientemente de lo que ustedes escuchen ahí porque todo se va a escuchar, ahora en el juicio ya sí ustedes van a ver lo que es verdad y lo que es mentira lo que se puede demostrar, porque una cosa es lo que diga el, el, la defensa que va a decir todo a favor de, de, del imputado y otra cosa es lo que diga el ministerio público que va a decir todo en contra del imputado las pruebas son lo que van a hablar y los jueces al fin y al cabo son los soberanos de todas maneras hoy yo entiendo que por la magnitud de lo que se ha presentado en principio, entiendo que Alexis Medina debe quedar bajo prisión preventiva, no por un año, por tres meses, porque se supone que si el Ministerio Público ya eh, eh, solicitó orden de arresto y está ya en esos niveles, se supone que ya la investigación tiene que estar bastante avanzada. Y lo razonable es que la prisión preventiva sea por tres meses en principio. Igual que el, el, el su principal acusado de... De testa solicitaron declaración de complejidad Sí de complejidad, okay, okay. pero eso aumenta yo el plazo de todo correcto, yo entiendo que lo prudente sería que en principio el juez le eh, imponga prisión preventiva por un plazo de tres meses a ellos dos, a los demás pueden enviarlo para su casa con impedimento de salida, garantía económica y visita periódica es lo que entiendo desde el punto de vista jurídico es lo correcto porque hay gente ahí que ya está muy avanzado. Ahí. por último, por último están cancelando, y quisiera que me coloquen ahí la, la, la imagen que mandé. O cancelaron cientos de empleados del miner. Cientos. En todo el país. Y eso realmente. Eh, ah, pues se cumplió lo que dijo. Sí, que sí se dijo. cumplió lo que dijo la persona. Era verdad. Mírenlo, hay cientos de cancelados en el, en el miner esta semana. Esa es lo que da pena. Mucha pena, pero. Esa gente y que no cancelando, está ese señor cancelado. Tienen que entender, ya entremos para acá, a los que están cancelando tienen que entender que eso es así. Cada vez que hay un cambio de gobierno, si usted llegó ahí porque un partido político lo colocó, porque usted tenía una cuña, lamentablemente cuando ese partido pierde, es posible, una, hay una alta posibilidad de que usted se lo chapéen también de ahí. Da pena, porque hay gente que solamente tenía eso, tenían ese por ejemplo que... 20 años trabajando, 15, 8, ese 10, lo que... Eh, se lo chapean Y se lo chapearon a todos Cientos de cancelados, de, de, de, cancelado, de desvinculados del gobierno Y realmente es la pena Pero tienen que entender Que así como usted llegó Así hay otros que también quieren llegar Si sí que no se sienta mal con eso se veía venir ¿Tú sabes cómo se llama eso? Chapeo que eh, a, a, Un chapeo bajito en, en, en todo el país en el, en, el, en el Miner Se cumplió lo que decía la, la persona ella en, en en el, el en el audio. Ya vamos a celebrar porque van hay tres mil y pico de cancelaciones, sí, así fue. Y las personas tienen que entender que eso se da cada vez que hay un cambio de gobierno que donde gana un partido diferente al que estaba. Eso es normal. Trata de buscarse su trabajito. Eh, lamentablemente, no podemos decirle al gobierno que ese con todo el que está ahí. Todo el que llegó por cuña política, yo soy abanderado de que se lo chapen por la misma de cuña hecho, política. Hay, hay... Uh -huh. recordar Hay una llamada. Adelante, Carolina. A está bien, concerto, perfecto Adelante, digo, eh, buenos, días. Contó. Buen día. buenos días A ver. A que el presidente Medina le recordaba a, a las bases y al partido cuando estaba un tanto molesto porque no estaban colaborando con la campaña él le decía, ustedes van a saber lo que está fuera del gobierno sí. porque si su va ustedes se van a dar cuenta si su valor en el mercado es el que realmente ustedes tienen estando dentro del gobierno es decir que ustedes ganan un sueldo aquí bueno. pero cuando salgan a la calle se va a poner difícil de mañana